You my You my ¿Está? Sí. Hola a todos, somos Sofi Nico de Chilean Create y estamos en el Valle de Tierra Mayor. La idea es ir hasta la Laguna del Domo Blanco, son alrededor de las 5, 5 y 10, hace unos minutos empezamos a caminar. Eh, vamos a ver si llegamos a la Laguna a hacer noche, si no vamos a hacer noche en el Valle, mañana vamos a cruzar hasta la Laguna y después vamos a pegar la vuelta. Después de mucho tiempo, conseguimos camarita de nuevo, compramos una Fuji X Pro 1, Así que la idea es empezar a hacer más contenido, empezar a fotear más, filmar más. Eh, sabemos que venimos un poco colgados, pero bueno, hay novedades en la camioneta. Todo con mucho esfuerzo, como siempre. Mucho trabajo. El sudor de la frente. <risa> bueno, nos vamos a caminar. pesados con mucho calor y la verdad es que es muy triste andar por la senda y cruzarse con fuegos apagados que sí. en lugares que no se puede hacer y zona de bosque eso principalmente eso, está prohibido muy en claro, prohibido hacer fuego en cualquier lugar que no está habilitado, claramente esto es un lugar donde no está habilitado si sí, van a ver que todos los árboles tienen las raíces super expuestas el fuego está hecho en un lugar que realmente no debería estar hecho y que realmente es un peligro para todo el bosque Llevamos 2 horas 10 de caminata eh, casi 6 kilómetros y tantitos caminados venimos a fondo ahora está como queriendo largarse a llover nos agarró un poco de subir en el camino, igual, pero por suerte poco y nada. Eh, nos quedan unos 3 kilómetros, kilómetros y tantitos. Ojalá. Sí, venimos filmando poco porque la idea es llegar sí o sí esta noche a la laguna. Ahora nos queda ese valle Estoy arriba. Así que es efecto. ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. tres horitas de caminata. Llevamos como 4 horas 20 de caminata Ya cruzamos la montaña Estamos del otro lado eh, del valle que veníamos subiendo Se supone que siguiendo como por ahí atrás de donde está Sofi un poco, no se ve si pones un poquito para abajo no? No Ahí tendrías que... Después de casi 5 horas de caminata bastante complicada si sí, recuerdan cuando dije es una caminata no muy difícil, hey, es una caminata muy dura, y todavía no llevamos abajo, pero se puede decir que ya estamos ahí. tuvimos la primera sí. impresión y nos dejó wow. sin alientos, ahí son que... casi las 10 de la noche, todavía hay luz solar esto es enero gente, enero se los dio, le metimos bastante parejito, pocas paradas, pocas fotos pero, acá estamos yeah, yeah, yeah. estamos en la montaña, pasaron varias semanas de las tomas que vivieron hasta recién. En el camino de bajada, Sophie tuvo un accidente y nos filmamos más después de eso. Empezamos a bajar, el condicionante tiempo nos jugaba muy en contra. Era una bajada muy empinada de todas las caminatas que hicimos. Eh, ninguna bajada fue como esa, no era pura piedra. Y en una mala jugada, la tanza de la polaina, la polaina... Una foto de la polaina. foto de la polaina. <risa> Eh, tiene una tanza abajo que te asegura que no se salga viri, viri Y bueno, esa tanza se me enganchó con una piedra y volé Pronto escucho, ah y miro al costado y Sofi volaba, rebotaba, volaba, rebotaba, volaba, rebotaba Tenía la mochila que estaba bastante cargada, tenía puesto un gorrito este, y no sé, por ahí fue eso lo que me salvó podría haber quebrado, golpeado la cabeza o incluso mucho peor en esa ladera había mucho acantilado que daba a la laguna entonces por esto no, no me caí sí, estuvo a no sé, dos metros de caer por la pendiente, realmente fue jodido y claramente eso después nos jugó en contra estábamos nerviosos, eh, ahí perdimos tiempo en ver que Sofía esté bien, que, que no le haya pasado nada, recomponernos los dos, principalmente ella, de la situación que había sido bastante traumática. Y el, el sol empezó a caer cada vez más rápido, estaba nublado, se terminó haciendo de noche, algo muy malo. Eh, bajamos nerviosos y casi a las 12 y 20 más o menos llegamos al lugar donde terminamos armando la carpa. No había luz, bajamos con unas linternas frontales que prácticamente muchos no alumbraban. Como estamos en verano y hay muchas horas de luz, no hay oscuridad total, entonces al ver como si fuera una penumbra las frontales no servían, digamos, con un farol de mano me parecía el de Dark, pero no tan tecnológico y con eso íbamos alumbrando el piso entre los dos para ir haciendo paso por paso y hacerlo seguro. La verdad es que fue la noche llegamos muy choqueados la verdad es que nosotros siempre vamos eh, con todo lo que queremos necesario para la montaña para tratar de que no pasen estas cosas o si el clima se pone malo tener prendas de más o siempre vamos bastante preparados pero sin embargo esta vez nos faltó un casco nos faltó un casco y también fue una mala jugada porque cuando una tanza de las polainas se te va a enganchar en una piedra y vas a volar Son cosas que a uno no le pasan por la cabeza hasta que no te pasa Tratamos de ser lo más positivos porque nos quedaba todo el camino de vuelta y pensábamos en que teníamos que llegar otra vez a casa Sí, al otro día nos levantamos, desayunamos, ahí sacamos un par de fotos, ya estábamos por ahí un poco más calmados porque la tormenta ya había pasado y cuando empezamos el camino de vuelta, eh, de pronto el, la ruta que habíamos usado para bajar no servía para subir porque había llovido mucho la noche anterior, entonces había mucha escorrentía, las piedras resbalaban, teníamos el peso de las mochilas, más la presión en la cabeza de, de todo lo que nos había pasado. Sentíamos que todo paso que hacíamos y todo camino que agarrábamos iba a ser el incorrecto, sí. por más que sea el correcto, íbamos a llegar súper bien, pero para nosotros un camino en falso Iba a ser o una caída o algo malo, entonces era como que... La, la imagen de Sophie volando era recurrente ¿no? Ahora entonces... nos reímos y lo podemos contar, pero en el momento les juro que no fue no, para fue... nada divertido sí. Se sufrió mucho la vuelta, se sufrió mucho eh, Tuvimos casi cinco horas para salir nada más que del valle donde está la laguna porque no, no había ningún camino de subida que nos sirva. Eh, van a pasar ahora dos imágenes de, de un track así de, del valle. Del La GPS. laguna estaba más o menos a los 600 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y, y había que paso... llegar hasta los 1000 metros para hacer el paso de montaña hacia el valle que nos llevaba de nuevo para... El, el valle oeste de la Alvear. En un momento casi perdemos una mochila, sí, eh, perdimos una... tres bastones, los y perdimos los lentes de Nico, lo menos no nos iba a pasar nada a nosotros, entonces como que la material lo dejamos un poco de lado y con toda la presión, eh, tratamos de seguir alentándonos, éramos como un equipo de personal sí. trainer diciéndote, sí, sí. Vamos, dale, sí, vos dale podés, que llegamos, queda, sí. era chistoso porque decíamos todo el tiempo ya queda poquito, pero no quedaba poquito, no, estábamos ya por el valle llegando a la meta final era de verdad, queda poquito, sí. de verdad estamos llegando hicimos así que terminamos saliendo de la laguna el, el día de la, de la vuelta cerca de la una de la tarde y llegamos al estacionamiento del, de Tierra Mayor donde está el centro invernal Casi a las 11 de la noche. Eh, fue realmente una dicea volver. Eh, no, no son de esas cosas que uno escucha que les pasan a las otras personas, pero que cuando te pasan a vos te dejan como bastante choqueados. Y claramente nos faltaba un casco. Eh, creo que la reflexión fue esa, yo creía que yo... Hoy no hacemos todo. cruces de valle sin un casco y no le recomendamos a nadie que los cruces sin casco porque la verdad es que te pueden salvar. Son accidentes, son esas cosas, a ver, uno camina, no sé, de, de toda la vida en la montaña, sube, baja y por ahí subestimo un poco la dificultad sí. o las cosas que te pueden pasar por la costumbre misma. vamos súper tarde al auto, estaba mi familia esperándonos llevamos al auto y toda la presión que teníamos cargada en la mochila que no era el peso de los materiales que llevamos sino el peso de esta presión de decir tengo que llegar como mucho y llegamos y nos desbordamos. Pero bueno, qué sé yo, tomar conciencia ...como sí. comunicadores que somos... La reflexión eh, final fue esa... ¿sí? Sí. ...tomar conciencia muchas veces... En, ...en las cosas que subimos de las caminatas que hacemos... ...de los lugares a los que vamos... ...por ahí teníamos que hacer esto... ¿no? ...a subestimar un poco la dificultad del sendero... ...la dificultad del camino... ...y la realidad es que muchas de las personas... ...que están ahora del otro lado viendo esto... Eh, ...por ahí no conocen la montaña... ...o por ahí no salen de la ciudad... ...que no está mal... ...pero cuando vienen a estos lugares... ...y quieren hacer este tipo de caminatas... Realmente es importante que sepan que hay un tipo de indumentaria que es necesaria para la actividad y que no es de exageración y que no es de facha ni de ninguna cosa por no, el estilo, sino de seguridad. Que hay horarios que hay que respetar y no por tampoco lo mismo por caprichos, sino porque a medida que vas perdiendo luz, vas perdiendo también la posibilidad de ver por dónde vas, vas teniendo más frío, se te va complicando todo... Entonces, no son exageraciones, sino que son cosas que realmente hay que tener en cuenta. Para salir un poco de la tragedia... Volvimos, volvimos con los videos. Volvimos con los videos. Somos un desastre, lo sabemos. Eh, Sofía estaba subiendo mucho material a la página web. Van a encontrar el link abajo. Se vienen, por lo menos, un video por semana, es la idea. Si llegamos a hacer más, sería genial. Nos encantaría que nos digan de qué les gustaría eso, que hagamos videos. Eso, eso es como muy importante. Lo pueden dejar importante. abajo en la caja de comentarios. Así que Y dentro de, de poco se vienen novedades de la traffic también, así que estén sí. atentos. Saben que nos ayudan mucho si se suscriben, sí, abajo está el botoncito, pum, le dan subscribe, nos ayudan muchísimo. Y si le pasan este video a algún otro amigo para que lo vea también, creo que eso es todo por ahora y hasta la próxima.